Hola amigos de TechCetera, hoy estamos con Carlos, él se va a presentar, nos va a contar qué hace en Huawei y además nos va a dar ese abrebocas que todos estamos esperando sobre la nueva versión de EMUI 13. ¿Cómo estás Carlos? Encantado de estar contigo de nuevo, Felipe. Muchas, muchas gracias por la invitación. Eh, yo soy Carlos Morales y yo me encargo de Relaciones Públicas para Huawei en América Latina, para la división de dispositivos de Huawei, porque somos una empresa muy, muy grande. Entonces empecemos con lo básico. ¿Cuál es la relación que hay entre EMUI y Harmony OS? Muy bien. Eh, EMUI es eh, un sistema operativo, creo que acabo de bloquear mi dispositivo, eh, es un sistema operativo que solía ser una capa de optimización de Android. Como ustedes saben, eh, existe un, una base de Android para todos los, eh, los fabricantes de teléfonos inteligentes que quieran desarrollar un dispositivo de consumo, eh, y en el caso de los dispositivos de Huawei, nosotros decidimos hacer una capa de optimización que justamente le pudiera sacar el mayor provecho al hardware y a Android al mismo tiempo. Eh, en el hard por hardware nos referimos a las cámaras múltiples, a inteligencia artificial en dispositivo, a cargas rápidas, a cosas que normalmente eh, no, se, no se encuentran o no se encontraban comúnmente en otros dispositivos eh, de otras marcas. Pero con el tiempo... EMUI evolucionó para convertirse en un sistema operativo en toda forma. Eh. Es decir, tiene un gran componente de código propio de Huawei y tiene la base de Android Open Source Project, que es este Android de código abierto que nos permite tener compatibilidad con algunas aplicaciones de Android. Eh, Harmony es un sistema operativo que desarrollamos específicamente para el Internet de las Cosas y que por el momento no está disponible fuera de China para teléfonos inteligentes, solamente para tabletas y para relojes. Eh, entonces, Harmony tiene la virtud de poder permitir que podamos tener esa función de superdispositivo, que es conectar nuestro teléfono a otros dispositivos de Huawei de una manera muy intuitiva y muy amigable. Eh, eso lo estamos trayendo a EMUI desde EMUI 12. Y ahora en el caso del EMUI 13 estamos fortaleciendo algunas de las funciones eh, clave para nosotros en el caso de de la experiencia de usuario, de la interacción que tiene el usuario con el dispositivo. Eh, EMUI y Harmony son, digamos, eh, parientes muy cercanos, pero eh, EMUI no tiene algunas capacidades que tiene específicamente para el mercado de China, que es donde Harmony está más desarrollado. Pero para el mercado del resto del mundo tiene todas las funciones que los usuarios puedan desear. Carlos, podríamos decir que EMUI o EMUI es el tercer sistema operativo móvil más grande del mundo, con más usuarios? Pues yo creo que sí, podríamos decirlo por la base instalada de Huawei, definitivamente sí. Eh, y eh, lo que es en realidad EMUI eh, en comparación con Harmony es solamente un pasito antes del de Harmony, que permite algunas otras funciones, eh, sobre todo para lo que tiene que ver con casa conectada, que es un mercado que apenas estamos empezando a desarrollar fuera de China, pero que en China ya está más desarrollado. Pero sí, sin duda, es un, es un sistema operativo con una gran cantidad de usuarios. Carlos, ¿qué cambia de EMUI 12 a EMUI 3? Muy bien. Eh, en realidad, los cambios estéticos son menores. Eh, procuramos darle la mayor eh, a continuidad al look and feel que tienen los usuarios en los dispositivos de Huawei a través de EMUI y los cambios más bien están, digamos, debajo del capó del auto. Ahí vamos a encontrar eh, muchas de las cosas que pueden tener un mayor impacto en los usuarios. Desde muy 12 tenemos este nuevo diseño con una tipografía distinta, con una distribución de aplicaciones un poco más espaciada que permite más eh, comodidad visual al momento de utilizarlas. Pero ahora lo que estamos procurando darle a los usuarios es una mayor, eh, un mayor control sobre su equipo. Una mayor personalización de la pantalla, pero al mismo tiempo también una mayor personalización de controles específicos. Por ejemplo, tenemos, aquí pueden ver la pantalla de mi teléfono. Eh, en muy 13 por ahora está disponible solamente en Mate 50 Pro. Eh, esperamos que HQ nos confirme la distribución de eh, este sistema operativo para más equipos en, en el futuro, pero por ahora es lo que podemos confirmar. Entonces, un ejemplo muy claro de lo que podemos hacer es, cuando tenemos algunas de estas aplicaciones eh, en pantalla que tienen una pequeña línea eh, entre el icono y el nombre de la aplicación, como, en, como es el caso del calendario, al hacer un swipe rápido, con el dedo hacia arriba, podemos acceder a algunas funciones adicionales. Ahí, por ejemplo, tengo el cumpleaños de una muy querida amiga, en, eh, en el calendario. Y podemos tener también un swipe hacia arriba y podemos ver funciones rápidas de, o de relojes que tengamos configurados en otros lados del mundo. O, por ejemplo, para la cámara, podemos hacer un swipe rápido y tenemos acceso rápido a funciones específicas del reloj. Lo que podemos hacer aquí es que podemos hacer una configuración, una personalización muy rápida de lo que nosotros queramos. Por ejemplo, queremos hacer, queremos tener acceso rapidísimo a nuestros widgets de servicio de la cámara. Los podemos colocar aquí y, por ejemplo, si quisiéramos acceder a nuestros widgets de la cámara, podemos hacerlos, podemos dejarlos aquí, pero hay gente que quiere tener todo en un mismo espacio, que no le gusta tener más que una sola pantalla, puedes apilar widgets como ocurre en este caso. Podemos tener los widgets aquí. Y podemos ir cambiando de widgets de manera muy mm. amigable. Eso para poder ahorrar cool. espacio, ¿no? Entonces, <risa> sí, tenemos aquí otro widget. Lo vamos apilando. Entonces, podemos ir cambiando entre widgets. Y podemos tener acceso a las funciones específicas que queramos dentro de las aplicaciones que más utilizamos. ¿Queremos editarlo? Eh, podemos eh, nosotros... Perdóneme. podemos ir seleccionando las aplicaciones que tenemos aquí y podemos ir eliminándolas eh, como queramos, ¿no? Podemos hacer configuraciones específicas de las aplicaciones que tenemos ahí y ese es uno de los, de los cambios principales que también tenemos claro que es un cambio estético y de usabilidad. Eh, sin embargo, creemos que es importante darle a los usuarios esta clase de control. Ese es uno de los principales cambios. Pero hay otros dos cambios muy importantes que estamos haciendo al momento de entregar, el, eh, de entregar esta clase de funciones a los usuarios. es Por ejemplo, tenemos esta fotografía. Cuando compartimos nuestras imágenes en redes sociales o con otros amigos en eh, aplicaciones de mensajería, esas, esta, eh, estas fotografías tienen lo que se conoce como metadata, que es básicamente información eh, del dispositivo, de la ubicación información relacionada con el con la imagen no lo que podemos la, hacer en el momento la de data de la hora, data que llaman la data de la data perfecto y cuando lo queremos compartir ahora tenemos en la parte superior donde dice un elemento seleccionado en la parte de abajo encontramos la opción de perdón la, la oportunidad de tener opciones de privacidad entonces en opciones de privacidad lo que podemos hacer es eliminar otra información. Entonces, ni el nombre del dispositivo, ni la fecha, ni la hora, ni cualquier tipo de información adicional va a ser compartida y a partir de ahí ya podemos enviar la imagen a donde nosotros queramos a través de nuestras aplicaciones de mensajería o a través de, eh, de Huawei Share. Este tema de la privacidad para nosotros es muy importante y como es tan importante, tenemos estas Dos nuevas funciones. La primera es todo lo que tiene que ver con la privacidad. Se, puede, se pueden gestionar los permisos de manera automática. Eh, puedes ver el historial de qué aplicaciones tienen acceso a qué tipo de función en el teléfono. A la cámara, al micrófono, a la ubicación. Todo esto lo puedes ver desde aquí. Eh, puedes tener tu espacio privado, que es algo que tenemos muchos años manejando en Huawei, que es básicamente... Puedes tener un espacio privado y un espacio público, digamos, como dos espacios de trabajo. Puedes tener configuraciones eh, independientes en ambos. Y tenemos el modo super privacidad, que con este puedes bloquear todas las aplicaciones uh, o el acceso de las aplicaciones a micrófono, ubicación del dispositivo y a la cámara. Es un modo super, super, super privado. Si estás en una junta de negocios y quieres ser el doble de precavido, con el modo de super, super privacidad lo puedes lograr. Eh, de cualquier manera, todas las aplicaciones que están en AppGallery, que es nuestra tienda de, de aplicaciones propietaria de Huawei, tienen un filtro de seguridad de cuatro capas. Entonces, eh, nosotros nos cercioramos de que normalmente esté muy bien protegida la privacidad de los usuarios. Y tenemos otro tema importante Carlos, que también queremos que mencionar. Una Este, sí, este modo super privacidad es el equivalente a lo que hacían en las películas de espías de meter el. el celular al microondas para que no filtrara ningún tipo de información? <risa> puede ser, sí, puede ser como en estas, eh, se llaman bolsas de, bolsas de Faraday, son, no recuerdo, uh -huh. las sí. que vienen cuando tú compras un componente electrónico, ¿no? Eh, que básicamente evitan que entren y salgan ondas electromagnéticas de los dispositivos. Funciona así, aquí apagamos absolutamente todo lo que tiene que ver con el acceso de las aplicaciones a estas, eh, a estas funciones. Eh, obviamente, si tú quieres tener todavía acceso a tu red móvil, lo puedes hacer, pero ninguna aplicación puede acceder a tu micro, a tu cámara, ni a tu ubicación en ese momento. Entonces, es un modo súper seguro, pero a la vez conveniente, porque puedes seguir teniendo acceso a internet no o a tu línea móvil, como, como lo haces con regularidad. Eh, otro componente muy importante, el de seguridad. En todo lo que tiene que ver con seguridad puedes ver el estado de tu teléfono. Se pueden hacer, eh, se pueden hacer algunas valoraciones. de Se pueden hacer este tema de búsqueda de, de, de virus. Eh, puedes ver qué tan buena o qué tan mala es la seguridad que tienes con tu dispositivo. Puedes gestionar tus, tus contraseñas. Puedes... Eh, encriptar mensajes importantes. Todo esto está configurado dentro del apartado de seguridad, que como saben ustedes, es, es un tema que a nosotros nos, eh, nos importa muchísimo y que siempre cuidamos de una manera particular. Eh, Esas son algunos de algunas de las nuevas funciones que se encuentran en EMUI 13. EMUI, como breve paréntesis, es lo que nosotros denominamos eh, Emotion User Interface. Eh, que es justamente la manera en cómo buscamos que se optimice la experiencia de interacción entre el dispositivo y el usuario. Eh, dos funciones más. Eh, almacenamiento. Almacenamiento, sabemos que normalmente puede ser un dolor de cabeza para usuarios, específicamente aquellos que descargan muchas cosas de internet o que toman muchísimas fotografías y video. En el caso de almacenamiento, tenemos la opción de... Eh, el super almacenamiento, super storage. Se puede hacer una limpieza y podemos, eh, podemos ver este tema de archivos comprimibles, de aplicaciones comprimibles y eh, a partir de aquí podemos eliminar archivos duplicados de una manera muy práctica. Entonces aquí tenemos, la, aquí podemos eliminar por ejemplo 45 megas eh, este es un dispositivo de prueba, no tiene muchísima información como la podríamos tener eh, usuarios que, o con nuestro dispositivo principal como usuarios habituales, pero con el tema de dispositivo podemos ahorrar hasta el 20 25% del espacio eliminando archivos duplicados y, eh, y con un sistema muy ingenioso que tiene Huawei de acceso a los archivos, supongamos que tenemos dos aplicaciones de mensajería, eh, a través de una bajamos un archivo, una fotografía, y luego la enviamos a través de una segunda aplicación de mensajería. Eh, usualmente lo que hacen todos los teléfonos tradicionales es conservar dos archivos de imagen, uno para la primera aplicación y otro para la segunda aplicación. Esta redundancia termina por eh, saturar el, el almacenamiento interno de los dispositivos, y lo que hacemos aquí es eliminamos el segundo archivo, y solamente creamos una ruta de acceso hacia el primer archivo, y ambas aplicaciones pueden tener acceso al archivo original, pero de una manera mucho más eficiente que permite ahorrar espacio. Entonces, eso es algo que también nosotros consideramos que puede resultar muy, eh, muy útil para los usuarios, de manera que pueden tener eh, una mejor experiencia al momento de utilizar su equipo, sobre todo en el largo plazo, ¿no? Que todo el mundo quiere tener un equipo con... Eh, Um, um, con todo el almacenamiento posible disponible. Eh, básicamente ya esas dos, son algunas de las, dígame. Dos preguntas. Te, sí. eh, EMUI tiene nombres muy interesantes como Smart Folders y lo de drag to share Me encantaría que nos expliques esas dos funcionalidades que suenan súper interesantes. Eh, pues dado que muchas veces en Android el tamaño de los, de los folders en algunas versiones es quieto. Sí, en este creo que se puede inclusive ampliar o reducir el tamaño de los folders. Y eso de drag to share, que compartir suele ser uno de los dolores de cabeza de muchos usuarios móviles. Con gusto. Por ejemplo, tenemos... Eh, ¿Qué podemos hacer? Podemos reunir aplicaciones. Vamos a mover esta aplicación acá. Y vamos a crear esta carpeta. Y vamos a ponerla acá. Y vamos a tener este icono aquí. Entonces, son aplicaciones que pueden estar dentro de una carpeta y que normalmente tendrías que hacer un tap para entrar y poder utilizarlas. Los Smart Folders lo que nos permiten es hacer un toque, perdónenme, hacer un toque sostenido y podemos agrandar nuestra carpeta y podemos tener el acceso, digamos, directo, pero no permanentemente, eh, digamos, una carpeta permanentemente abierta si queremos que ocupe menos espacio, igual la podemos reducir. Esa es un poco de, los, eh, de las tareas que podemos hacer con el Smart Folder. Y en lo que se refiere al tema de eh, copiar, pegar en el Super Hub, lo que podemos hacer es, tenemos imágenes, podemos seleccionar nuestra imagen y podemos llevarla a, acá, a este espacio que se llama... Super Hub. Este de aquí es un espacio donde podemos ir almacenando alguna información para poder tenerla de una manera mucho más práctica en, eh, en otras aplicaciones. Eh, aquí podemos pegar texto, podemos pegar eh, archivos completos, podemos pegar imágenes y después las podemos trasladar a cual, cualquier otro tipo de Aplicaciones, podría ser internet, podrían ser aplicaciones web o pueden ser aplicaciones nativas. Entonces, el super Hub funciona aquí, así, y podemos ir eh, copiando, pegando, es como una especie de, de, de escritorio uh, de portapapeles, más bien, como okay. esta memoria temporal que tienes en, eh, en otro tipo de sistemas operativos. Eh, pero aquí lo tienes de una manera muy práctica eh, y muy visual. Entonces lo vas almacenando. Es como un pinboard y vas guardando cositas y después las puedes tomar. De aquí, este, si después ya no lo necesitas, lo único que tienes que hacer es eliminarlo hacia afuera. Oh, aquí está, perdóname. Desde aquí lo cerramos. Ah, listo. Y con eso ya se elimina esta parte temporal. El, Perfecto. Sí, la exacto. Carlos, algo que nos preguntan mucho es esto del superdispositivo. La gente lo ve, pero no entiende cómo se usa. Muy bien. El superdispositivo funciona a través de eh, del lado izquierdo de arriba hacia abajo en la pantalla tenemos las notificaciones y del lado derecho en la esquina superior derecha le hacemos un swipe de arriba hacia abajo tenemos la configuración rápida. El Superdispositivo es esta función que tenemos aquí que nos permite buscar otros equipos eh, que podamos conectar a nuestro dispositivo principal. Entonces, por el momento no tenemos otros equipos que estemos buscando conectar, eh, pero si tuviéramos unos FreeBots, por ejemplo, un Watch, eh, una MatePath, lo pod podría aparecernos aquí y podríamos ir conectándolos de una manera bastante intuitiva y muy práctica, eh, rápida, a través justamente de este panel de multidispositivos, digo, de superdispositivos. Carlos, una última pregunta y sé que ya hablaste, que todavía no hay información necesaria, pero siempre nos preguntan eh, si... Básicamente hay que pagar por la actualización a esta nueva versión de EMUI y ¿cuándo podemos saber qué dispositivos la van a recibir? Las actualizaciones a nuevas versiones de sistemas operativos nunca tienen un costo. Ya eh, son de manera gratuita. Eh, no tenemos todavía la fecha eh, confirmada ni la lista de dispositivos pero esperamos que arrancando el 2023 ya podamos tener esta, eh, esta actualización sobre el tema. Pero lo más seguro es que vayan a ser una buena cantidad de equipos los que se puedan actualizar a IMEI 13. Carlos, y como decimos en Colombia, la ñapa, a, a la mayoría de los usuarios fieles de Huawei, ¿Se han dado cuenta que las cámaras tienen un diferencial y muchas veces cuando cambian de una versión de EMUI a una nueva, tienen, por así decirlo, cositas nuevas? ¿Eso va a pasar en esta versión o no? Siempre tratamos de optimizar la experiencia, no solamente en lo que se refiere a lo visual, sino poder entregarles una, un mejor procesamiento de imágenes, eh, un mejor tiempo de respuesta, en este caso, tampoco es la excepción. Al respecto de los detalles técnicos del de afinamiento pues del algoritmo para el procesamiento de imágenes, no hay mucha información que podamos compartir. Esa es confidencial, lamentablemente. Eh, pero sí, siempre es algo que no solamente mejoramos lo que tiene que ver con la cámara, sino también el rendimiento de la batería, eh, la optimización del acceso a redes. Todo eso tratamos de mejorarlo significativamente y eso también se va notando en el cambio de generación del sistema operativo. Perfecto, Carlos. No podemos esperar para poner las manos encima de ese Mate 50, precisamente para ver las novedades de EMUI 13. Así que estaremos contándoles más, en etcétera, a los lectores y a la audiencia. Y muchas gracias por tu tiempo, Carlos. Todo lo contrario. Mil gracias a ti. Les mando un gran abrazo y que pasen muy, eh, muy lindas fiestas. Gracias.